Bienvenidos a Creaciones Betina, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer un pastelito kawaii reciclando dos latas de atún, espero que les guste. Amigos, antes de irme al paso a paso, quiero recomendarles este video, regalo original y bonito, y la verdad es que sí, está bastante original y muy hermoso, no puedes perderte este video porque está súper fácil de hacer, paso a paso en el canal... Pinky Manualidades Recuerda suscribirte a este canal cuando pases a ver el video Ahora vamos a ver el paso a paso del video de hoy Amigos, hemos terminado. Espero que la idea de hoy te haya gustado. A mí personalmente me encantó. Recuerda compartir el video y por supuesto suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.